No, puede iniciar, doctor. Señor director de la unidad de posgrado en Derecho, doctor Juan Casasola Cama, colegas, docentes, universitarios de pre y posgrado, personal administrativo, egresados, estudiantes de los diversos semestres y grupos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, así como estudiantes de la Escuela de Posgrado de Derecho dignos invitados de las diversas entidades públicas y privadas, representantes de nuestros grupos de interés, público seguidor del Pack de la Escuela Profesional de Derecho, muy buena y cordial noche. Reciban el más afectuoso y amable saludo de cada uno de los integrantes de la familia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Nos hemos reunido con la finalidad de poder participar de una sesión más del programa Enfoque Jurídico auspiciado por la Escuela de Postgrado de Derecho. En esta oportunidad tendremos la participación del colega abogado doctor Elio Benéstor Cruz Chuchullo, con un tema de actualidad y de mucha controversia en el campo jurídico, social y antropológico. El reconocimiento del derecho a la, a la fecha de desempeño como abogado del organismo Derechos Humanos Sin Fronteras, y a quien tengo el gusto de presentar y de quien conozco su profesionalismo en el tema propuesto y que también fuera materia de exposición en la Escuela de Formación en Derechos Humanos para Jóvenes Abogados y Defensores del Sur Andino llevado a cabo en la ciudad de Cusco los 4 y 25 de septiembre del año en curso. Convencido de que el tema será muy útil para aquellos profesionales y estudiantes que tenemos que ver con el tema de defensa del medio ambiente y de constante lucha contra la minería. Sin más, Doy la bienvenida en nombre de la Escuela de Postgrado de Derecho a nuestro distinguido ponente, el doctor Helio Cruz. Muy buena noche, doctor, y lo invitamos a desplegar el tema que tiene preparado para esta noche. Muy buenas noches, doctor José Luis Ticona Yanqui. Asimismo a todos los colegas que se encuentran en esta sala MIT. Eh, bueno, el día de hoy tenemos por desarrollar esto que se ha denominado como el derecho de la protesta social. Y tiene relevancia abordar este tema porque nos encontramos en un escenario de conflictividad social a nivel nacional. Entonces, sí es importante abordar este tema y que la escuela, este, instituciones como esta, ¿no? como los colegios de abogados, como las escuelas de derecho, puedan abordar, ahondar este tema acerca de lo que significa esto del derecho a la protesta social. Este, en primer lugar, antes de eh, preguntarte si se ven las diapositivas correctamente. Perfectamente, doctor. Sí, se está visualizando. Ok. Entonces, estamos en un evento de la protesta social. Este evento, que sin lugar a dudas ha traído consigo una serie de problemas, principalmente en el Cusco. ¿Y por qué razón? Esto nace justamente por los problemas de conflictividad socioambiental. El día de hoy en la ponencia, que es derecho a la protesta social, eh, tiene que ver con, o está relacionado con el expediente número 9 del año 2018, emitido por el Tribunal Constitucional. Es una sentencia que desarrolla el delito de extorsión pero además el Tribunal Constitucional desarrolla qué es el derecho a la protesta social y si ésta tiene rango constitucional o no, como lo vamos a ver en el desarrollo de esta ponencia. Entonces tenemos aquí la sentencia del Tribunal Constitucional. Y animo el debate en el siguiente sentido. Eh, si pueden ahí visualizar en las diapositivas, si puede existir reuniones sin protesta o al revés, si hay protesta sin reunión. Justamente la protesta social es un elemento sustancial, importante dentro del, del desarrollo de la actividad social y dentro del desarrollo de la actividad social se generan una serie de elementos. Se puede realizar reuniones sin protestar o lo contrario, se puede realizar protesta sin reunión. Y es más, la protesta no es inherente a un colectivo. También lo es de manera individual porque se puede protestar en forma individual o en forma colectiva. Dentro de ese marco hay algunos principios que me gustaría mencionar porque estos principios de naturaleza constitucional son emergentes. Primero el principio de reconocimiento de la protesta social como un acto de defensa de derechos. Frente a una situación de vulneración de derechos tiene que existir un acto de defensa. Y este reconocimiento de la protesta social tiene que ser un ejercicio del derecho. Lo otro es el principio de distancia deliberativa y falta de acceso a medios alternativos de visibilidad social. ¿Por qué se protesta? Hay una situación que pasa en cada uno de los territorios y lo que sucede es que no tienen visibilidad social dentro de ellas, como se ha podido advertir en la introducción de este evento, es el tema minero, por ejemplo, ¿no? las agendas que tienen las comunidades campesinas en ese centro. Está el principio del foro público. Esto ha desarrollado la Corte Suprema de Estados Unidos. y Se refiere a la mesa de un debate político, oportunidades genuinas para expresar y ser oídos por autoridades. Es un sustancial problema dentro del marco de la protesta. De hecho, de no ser oído por las autoridades, sino al contrario, es en nuestro país. Otro principio es el relacionado con el reconocimiento de la calle como espacio abierto o espacio público abierto. La protesta, a pesar de que tiene una serie, una variable o una variada forma de actuación, el espacio público abierto es uno de los escenarios más conocidos cuando se ejerce el derecho de la protesta social. Otro principio es el principio de ejercicio democrático. Y finalmente, comentarles que está el principio del contexto y trato diferenciado en caso de violaciones sistemáticas o estructurales de derechos. Estos principios nos ayudan a entender sobre qué es lo que está pasando con este tema del derecho a la protesta social. Entonces, como para englobar esto de los principios, la criminalización o dicho desde la lectura del ámbito penal, la sobrecriminalización en cuanto a la protesta es incompatible con una obligación estatal de proteger a defensores de derechos humanos, porque se protesta cuando se tiene que defender derechos humanos o de otra índole, en especial cuando protestan líderes, miembros de organizaciones sociales, que son quienes participan en las protestas sociales, es más, convocan a las protestas sociales y también quienes suelen recurrir a estas medidas de fuerza. Y la medida de fuerza es, entre otras naturalezas, por ejemplo, eh, hacer la protesta en la calle, ¿no? tomar las plazas, los parques, tomar las calles, en fin, hay una serie de formas con las que se desarrolla el derecho a la protesta social. Ahora, César Landa, un reconocido académico en nuestro país, dice o expone en su obra los derechos fundamentales, que los derechos fundamentales son derechos básicos de la persona que se basan en este elemento, que es la dignidad humana y que a su vez constituyen un fundamento del Estado y de la sociedad. ¿Y por qué del Estado? Porque permite desarrollar el tema de la democracia Permite instituir la democracia en nuestro país. Y claro, los derechos fundamentales lo podemos encontrar como diversas expresiones, como derechos humanos, derechos fundamentales, derechos constitucionales, libertades públicas. Y ahora último, eh, que, que creo que debería tener mayor peso, los derechos convencionales o aquellos surgidos del derecho internacional de la que nosotros somos parte. Por ejemplo, está el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pues están aquellos tratados que ha suscrito el país y del que nosotros somos parte, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La constitución política del Perú ya aborda el tema de los derechos fundamentales y lo aborda no desde el 93 nomás, sino desde mucho antes. Y estos también han ido agarrando mayor cuerpo, mayor trayectoria no solo los que se reconoce dentro del ámbito nacional, que están en el artículo 32, 44 y el 200.1 sobre el tema de libertades, sino está también en la cuarta disposición transitoria final de la Constitución, que reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos, o que nosotros formamos parte, no solo de la declaración, sino de los tratados acuerdos internacionales que han sido ratificados por el Perú. Entonces, están los derechos constitucionales y están los derechos convencionales. Pero también, cuando hablamos de derechos, tenemos que eh, desarrollar tres elementos del derecho, sea de los derechos fundamentales o de cualquier tipo de derecho. Hay un sujeto obligado, hay un contenido y hay un titular de ese derecho, que lo vamos a ver enseguida. El derecho a la protesta social se puede manifestar de diversas formas. Ya el Tribunal Constitucional en la sentencia que ha emitido ha señalado claramente que hay otros derechos que están asociados también al derecho a la protesta. Dentro de ellos está la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de reunión, la libertad de petición que está asociado con el tema de transparencia, está el derecho de participación política. Todos estos derechos que ya están en la propia Constitución, en el texto de manera este, explícita, eh, también está asociado al derecho a la protesta. no La protesta como un ejercicio individual o colectivo. Y estos derechos se desarrollan en distintas instituciones como en la Constitución Política del Perú, claro está, está también en el Tribunal Constitucional, en la en el Poder Judicial los jueces tienen una tremenda carga para poder valorar bien cuando estamos ante un derecho a la protesta, que es un derecho constitucional. Lo mismo pasa con la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo mismo pasa cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve un tema relacionado a la protesta social o un tema relacionado a la vulneración de un derecho. Lo mismo pasa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando hace una serie de recomendaciones hacia el Perú. Pero hay algunas cuestiones previas sobre la protesta social y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. En primer lugar, hay un desarrollo del Tribunal Constitucional en distintas sentencias respecto al derecho a la protesta social. La primera de ellas tiene que ver con el ámbito penal, que es la persecución penal de la protesta como derecho. A sabiendas de que somos un Estado social, democrático, de derecho, que toda esta arquitectura del Estado se sustenta en principios, está como la libertad, la igualdad, la seguridad, la propiedad privada y la propiedad privada de índole individual o colectiva, eh, está instituida sobre la soberanía popular, la separación de poderes o funciones del Estado, y principalmente el reconocimiento de derechos fundamentales, que bien la Constitución de modo expreso lo desarrolla en el artículo 2, pero no queda ahí, está abierta a que nuestra Constitución pueda amparar aquellos derechos que no están expresamente reconocidos en la Constitución, pero que sí, de manera implícita, sí lo están. La persecución penal de la protesta debería ser a entender del Tribunal Constitucional, y en esa opinión también eh, soy de la misma línea, en que el Estado no debería recurrir al derecho penal para resolver problemas de naturaleza de la protesta social. Porque, de acuerdo con el orden público constitucional, debemos hacer uso de mecanismos institucionales para tender puentes de diálogo y evitar el conflicto. Pero lo que ocurre en nuestro país es al revés. Hay una protesta social evidente, marcado por que cierran vías, cierran este, o desarrollan algunas actividades propias de la protesta social, porque es un ejercicio crítico. Y la primera respuesta del Estado es la represión, o eso es al menos lo que hemos visto en los últimos cinco años. Y en los 30 años de más está decirlo, con constantes eh, estados de emergencia. Y eso trae consigo la agudización de los conflictos socioambientales y la persecución, finalmente, de quienes participan en la protesta social sin que ninguno de ellos tenga una sola prueba de que ha cometido un delito, muy a pesar de que en el transcurso de la protesta haya habido incendios, haya habido una serie de afectaciones a la propiedad pública, incluso privada. Sin embargo, dentro de este contexto, quienes son denunciados no son las personas que cometieron esos ilícitos que luego vamos a comentar, pero también frente a esta situación de persecución penal está el populismo punitivo, ¿no? el populismo punitivo. ¿Por qué razón? Porque dentro del contexto en el que se desarrolla la protesta social, lo que se quiere es evitar el riesgo de caer en un populismo punitivo por por una razón sencilla, porque primero se quiere aumentar penas y segundo se inicia con un proceso de persecución penal por razones coyunturales, ¿no? La coyuntura del conflicto genera un proceso de persecución penal sin antes el Estado haber analizado o evaluado cuáles son las causas del conflicto, ¿no? Entonces, tiene que haber un fundamento objetivo y justificado para iniciar un proceso de persecución penal, pero no. Aquí lo que existe es una coyuntura, ¿no?, y claro, hay un mediática no porque la, las huelgas las protestas no son situaciones que pasan de manera desapercibidas o invisibles sino son mediáticas están puestas en el ojo público y eso hace que podamos entrar en el populismo punitivo más bien endurecer las penas iniciar un proceso de persecución penal pero por estas acciones coyunturales. ¿Y qué es lo que genera la protesta? La protesta, entre muchos otros elementos, genera lo siguiente, ¿no? Primero que hay un, hay un tipo de orientación de las políticas públicas del Estado. Y este tipo de orientación de políticas públicas del Estado para generarse un, un evento de protesta social debería generar un descontento o un malestar en ciertos sectores o en una parte de la población. ¿No? Entonces, la protesta es una acción frente al descontento o al malestar que se genera por las políticas de Estado. Y estas razones devienen de razones políticas, de razones sociales, económicas, ambientales, culturales, ideológicas, entre otras, genera un ejercicio de la protesta social porque hay un descontento, hay un malestar frente a la orientación o frente a la decisión que ha, que ha tomado el Estado. Y el Estado no solo es el poder ejecutivo, el Estado es también el poder legislativo, es el poder judicial, son los órganos autónomos, incluso un juez podría generar o desencadenar en una especie de protesta social cuando la población siente que no, ha, que no se ha desarrollado adecuadamente una sentencia o que no se ha alcanzado justicia al saber de las personas que inician esta protesta entonces como una acción inmediata frente a la protesta social y como principal mecanismo el Estado ejerce el uso de la fuerza como una forma de represión penal no solamente la represión física no, cuando las fuerzas armadas o la policía acude a atender este tipo de situación sino cuando esta situación se ve en un proceso judicial, en un proceso de investigación iniciado por el Ministerio Público. En la sentencia 12-2008, el Tribunal Constitucional señala lo siguiente, este, orientando ya el concepto sobre la protesta social, dice que es la expresión de opinión o las protestas que pueden realizarse siempre que dichas manifestaciones sean pacíficas, y ese es un primer límite, de la protesta social, que tienen que ser pacíficas, no alteren el orden público o derecho de terceros. Y cuando esto ocurra, es decir, que no sean pacíficas, sean violentas, o que alteren el orden público o el derecho de terceros, eh, como toma de calles, interrupción de tránsito, afectar bienes, servicios públicos, se habrá cometido un delito, y esa es una primera, un primer acercamiento del Tribunal Constitucional respecto a lo que significa este tema de la protesta social. Más adelante, señala el Tribunal Constitucional que la libertad de crítica es un ejercicio de los ciudadanos, y por cuatro razones. La primera de ellas, porque es un derecho fundamental, ciertamente, y es un derecho a de la participación ciudadana. Primero, que hay una libertad de conciencia. no. Cada una de las personas, hombres y mujeres, adoptan una decisión para participar en un proceso de protesta social. También están las libertades de información, opinión expresión y difusión como mecanismos para ejercer protesta social. También está la libertad de reunión, pacíficamente y sin armas. Ya la Constitución lo establece de esa manera, con límites establecidos como de qué forma son las reuniones que están amparadas por la Constitución. Y el derecho de huelga, que es una atribución de los trabajadores, también amparada en el propio texto de la Constitución. Entonces, los conflictos sociales eh, en nuestro país eh, han generado una serie de situaciones violentas, como es evidente. Puno no es una excepción, Cusco tampoco, en donde yo ahora me encuentro, no es una excepción este tema de la conflictividad social asociada a situaciones violentas. ¿Y por qué razón? Esto ocurre ante la falta de un mecanismo de diálogo oportuno y ante la falta de que las autoridades, escuchen los reclamos que hay en la población, o al menos apertura en un espacio de diálogo, y no se conduzca a la agudización de esta crisis. Como bien lo reporta la Defensoría del Pueblo, este reporte es último de agosto de 2021, fíjense ustedes, ahí en el mapa, en Cusco, Apurí, Magipuno, hay una gran cantidad de conflictos sociales. Principalmente los conflictos sociales están dados... En, hasta en cinco formas. Uno, por un tema socioambiental, que tiene que ver con extracción de recursos naturales. Dos, que tiene que demarcación territorial. Tres, tiene que ver con asuntos con el gobierno nacional y local también. Cuatro, eh, que tiene que ver con asuntos comunales. Y, finalmente, el tema de los gobiernos locales y provinciales. Entonces, hay un mapa de conflictividad social en nuestro país donde el primer lugar, más de, aquí lo vamos a ver, más del 77% representa la conflictividad socioambiental. Hay un proceso activo en el que los conflictos socioambientales están latentes y no es que en un día o en 24 horas se resuelvan los conflictos socioambientales. Este es un proceso no, no, es, no es un discurso de un funcionario de autoridad para resolver el conflicto socioambiental, tiene que haber todo un mecanismo, todo un proceso pero principalmente entender, comprender bien las agendas que hay dentro de este de, esto, de esta situación de conflictividad socioambiental, que se asocian desde mi punto de vista, tres ejes el primer eje asociado a la conflictividad socioambiental está relacionado con la contaminación ambiental, está relacionado con la, eh, con un proceso de reparación, está relacionado con un proceso de monitoreo ambiental, que sea participativo, está asociado con que estas comunidades afectadas formen parte del área de influencia directa, social y ambiental de un proyecto extractivo. El segundo eje, en mi opinión, es un tema que se debería desarrollar, es, un, es el derecho de beneficio. Tal como ya lo señala el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que en territorios donde hay explotación de recursos naturales, las comunidades o pueblos originarios indígenas tienen derecho a acceder a este derecho de beneficios. Pero este derecho de beneficios es una gama muy grande que necesita ser discutida el cómo. ¿no? Y en algunos otros territorios plantean la posibilidad de formar parte del corredor eh, logístico o plantean la necesidad de formar parte como proveedores de bienes y servicios a un proyecto extractivo. Y un tercer eje que en mi opinión también resulta importante por la trascendencia y por la trayectoria de los casos que hoy estamos viendo, al menos en Cusco, casos de criminalización de la protesta social, donde dirigentes sin una sola prueba están sometidos a, justi a la justicia ya durante un periodo de 10 años, de 12 años, de conflictos que pasaron hace 10 años. ¿no? Y hasta el día de hoy continúan algunos en investigación y otros ya en fase de juicio oral. Entonces, es importante que estos tres ejes sean el motor de los mecanismos de la resolución de estos conflictos. Principalmente, los conflictos se han centrado, como se ve en el mapa, en esta distribución en minería, 64%, hidrocarburos, 19%, residuos saneamiento, 6%. Entonces, los conflictos socioambientales se sitúan principalmente en aquellos que son, como dice el Estado, el motor de la economía, ¿no? Minería, hidrocarburos. Entonces, sí hay que prestarle mucha atención a estos dos conflictos socioambientales en estas dos principales actividades. No quiere decir que las demás no importen, sino que hay una gran incidencia y una gran afectación sobre estos dos elementos. La Defensoría del Pueblo ha señalado en, en, en, en toda esta cadena de reportes mensuales que, que, que emite la Defensoría del Pueblo es este concepto que creo que sí debemos considerarlo, tomarlo en cuenta, que conflicto y violencia no son lo mismo. La violencia es la manifestación destructiva del conflicto social. ¿No? Entonces, el conflicto eh, ciertamente es inherente al ser humano, es inherente a las comunidades, es inherente incluso a esta relación entre un proyecto extractivo y una comunidad que está siendo afectada pero el conflicto social debe ser entendido como un proceso bien complejo, en la cual sectores, tanto de las poblaciones que están siendo directamente afectadas o no, el Estado a través de sus distintos organismos, ministerios y las empresas deben percibir cuáles son los objetivos, intereses, valores o necesidades y que éstas han sido puestas en contradicción o cuáles son los puntos en controversia para empezar a darle una orientación, un giro a esta situación y que no pueda devenir en violencia o que no se pueda agudizar y luego la violencia este, tome lugar, tome posición de todo lo que está pasando en estos territorios. Y a modo de concreción de todo lo que se ha dicho, es que la situación social está caracterizada en este momento por los conflictos socioambientales principalmente no resueltos. Porque el hecho de que se liberen las vías, el hecho de que dejen de protestar, no significa que se haya resuelto. Significa que hay una paz social temporal. Significa que a sus dirigentes los han denunciado y que en un año o dos años se recompondrán y volverán a asumir sus acciones de lucha. Pero fundamentalmente por su vinculación en mayor o menor medida a escenarios violentos. No, no se resuelven por esa razón. No se apertura mesas de diálogo previos, sino después de la violencia. El ITER, el camino del conflicto, es primero, hay una situación desesperada de la población exigir que el gobierno atienda, no escucha, luego hay un proceso de protesta, se desencadena en una situación violenta, y luego recién se intenta instalar una mesa de diálogo, pero ya con los actores principales estando denunciados. Entonces, ¿tiene sustento constitucional directo el invocado derecho fundamental a la protesta? Para ello, en la propia sentencia, se recurre a la sentencia 1417 2005 del Tribunal Constitucional. Claramente ahí señala la sentencia, un derecho tiene sustento constitucional directo, directo, y eso hay que resaltarlo, cuando la Constitución ha reconocido de forma explícita o explícitamente, ¿no? de forma expresa o no expresa. En el texto de la Constitución, como ocurre con el derecho a la protesta. Los otros derechos sí están reconocidos en la Constitución. La protesta no, textualmente, si usted busca en la Constitución protesta social, no la va a encontrar, pero forma parte de lo que ya ha señalado el Tribunal Constitucional en el año 2005, que tiene este sustento constitucional directo, de forma, ya sea que el derecho esté de forma explícita o implícita en la Constitución. En la sentencia 895-2001, el Tribunal Constitucional ha señalado ya sobre el artículo 3, que es este número de ¿no? que esto que da la posibilidad de que en la Constitución esté reservado para aquellos eh, de especiales derechos o novísimos derechos que supongan la necesidad de reconocimiento ¿no? y que además adquiera una protección al más alto nivel, como en este caso estamos abordando el tema derecho a la protesta social. ¿Qué más? La sentencia 2488 del 2002 señala lo siguiente. Reconocimiento del derecho a la verdad como derecho fundamental. Es decir, la verdad que no está en el texto de la Constitución ya ha sido recogida por el texto propio del Tribunal Constitucional. no Y está de manera implícita dentro del texto de la Constitución. Entonces, es un derecho fundamental. Y hay más. La sentencia 0168-2005 del Tribunal Constitucional dice, se recogió la configuración del derecho constitucional a asegurar y exigir la eficacia de normas legales y de los actos administrativos. Nuevamente, recogido este derecho dentro del texto de la Constitución. Ahora, ocurre también lo siguiente, como vemos en la sentencia 6534-2006 del Tribunal Constitucional, en el que en su texto reconoce el derecho fundamental al agua potable, y este derecho ha sido recogido también por el texto de la Constitución, no mediante la ley 3588, ha sido recogido en el artículo 7-A, como el derecho fundamental al agua potable. O sea, ocurre eso. Primero sale en el texto del Tribunal Constitucional o en una sentencia del Tribunal Constitucional y luego se reconoce en el texto de forma explícita en el texto de la Constitución a través de una ley de reforma constitucional. Entonces, los derechos a reconocer deben constituir atributos fundamentales en la persona, principalmente que tengan una enorme relevancia constitucional y cuyo no reconocimiento y garantía conlleve a un estado de cosas intolerables. ¿no? Entonces, el hecho de no reconocer la protesta social como un derecho fundamental nos conllevaría a estar en una situación de cosa intolerable en nuestro país. El hecho de que se criminalice la protesta es una cuestión intolerable que no debería ocurrir en nuestro territorio. Y una parte de esta idea fuerza es que los poderes públicos, y en especial eh, el legislador, ¿no? el legislativo, los jueces, cuando se refieren a la protesta social, es indesligable, no, no puede ir separado de las exigencias, límites y alcances de la democracia en un Estado constitucional de derecho. Lo habíamos dicho hace momento atrás que la protesta social fortalece, robustece la democracia. No es lo contrario, no dinamita la democracia, no pulveriza la democracia, sino al contrario, fortalece la democracia. Si la protesta social es para eliminar la democracia, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Frente a esa situación. Entonces, forma parte de un principio democrático de la Constitución. Como bien se recoge en la sentencia 6-2017, la del Tribunal Constitucional, la democracia representativa que se rige en nuestro sistema constitucional, señala que, artículo 45 de la Constitución, el poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen o quienes ejercen las prerrogativas del Estado o de la función o del cargo, lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y la ley establecen. Entonces la democracia representativa puede pasar por una crisis, una crisis política, social, fruto justamente de esta situación de la protesta social, donde se ponga en cuestionamiento la capacidad de los representantes para expresar la voluntad real y auténtica de los representantes. Ahora, el reconocimiento y garantía de la protesta tiene una finalidad legítima. Si tuviera una finalidad ilegítima, no estamos ante un derecho constitucional amparado, protegido. Y en el marco de la legalidad, tiene que, tiene, tiene que imperar, tiene que ser genuina la expresión de la soberanía popular. Y esto está amparado ya en la Constitución. No propiamente, reitero, como protesta social, sino que si el fin es legítimo, si la protesta es legítima, el Estado lo tiene que amparar y no reprimir y no sobrecriminalizar. Esta situación nos pone en evidencia algunas preguntas. ¿Cuál es la naturaleza de la protesta como derecho fundamental? El propio texto del Tribunal Constitucional ya hace ensayos en los argumentos sobre los que se debe regir el tema del derecho a la protesta. Primero, que está relacionado con la libertad. ¿no? Esto implica que el Estado no puede ingerir, no puede intervenir en el ejercicio de la protesta o en la realización de una protesta social. Hay un titular del derecho a la protesta, ¿no? Y ahí lo dice porque le pertenece o le asiste a toda persona de forma individual o de forma colectiva. En tanto, no puede haber condicionamientos y motivos prohibidos establecidos. Una protesta no puede servir para discriminar, por ejemplo, ¿no? No puede servir para hacer un, un proceso de exclusión por origen, edad, opinión, etcétera La protesta social tiene que ir correlacionado con los otros derechos fundamentales. Entonces, para englobar esto, protestar es cuestionar de forma temporal o periódica, esta puede ser esporádica o continua, eh, a través del espacio público, ¿no? en los espacios públicos, o a través de medios de difusión, eh, y como habíamos señalado, esta puede ser de forma individual, la protesta, o puede ser también de forma colectiva, asociada, porque hay un acuerdo de varias personas, porque un sindicato, un frente, una comunidad, acuerda desarrollar un acto de protesta social. Incluso la protesta social se puede hacer con aquello que el Estado desarrolla cuando emite una ley, un decreto o cuando un juez emite una sentencia puede generarse una protesta social porque el contenido de esa sentencia motiva la reacción crítica de la persona individual o las personas que están en este proceso ya para ir terminando la protesta tiene un contenido constitucional protegido ¿no? este, este contenido constitucional protegido que puede tener una naturaleza política, económica, social, laboral, con énfasis en lo ambiental, en lo cultural o ideológico, y como la propia frase lo señala ahí, o de cualquier otra índole que establezcan los poderes públicos o privados. La protesta no solo es frente al Estado, la protesta puede ser frente a un privado, cuando quien protesta ve sus derechos restringidos, ¿no? Y tiene un objeto. Obtener cambios a nivel local, regional, nacional, internacional, global, sea en el aparato estatal o sea en el aparato privado. Su fin necesariamente tiene que ser legítimo, según el orden público constitucional, porque si es ilegítimo, estamos ante un evento distinto a la protesta social. Y como todo derecho tiene límites, ¿no? no es un derecho, la protesta social no es un derecho absoluto o ilimitado, tiene límites. Un primer límite, como lo vimos hace un momento, es, por ejemplo, la no violencia. Otro límite es hacerlo pacífico, o sea, sin armas, ¿no? Entonces, estos elementos nos van a dar legitimidad en el hecho de desarrollar la protesta social. Tiene que haber... Eh, pro, eh, la prohibición se da en la protesta cuando se vacía de contenido de otros derechos, ¿no? Cuando hay violencia, entonces se vacía de contenido... El hecho de la protesta social cuando el individuo es determinado, es individualizado en, en el ejercicio de estos o al desarrollar algún tipo de delitos. La ley no ampara el uso de la violencia, el uso de armas ni la promoción de la discriminación, con énfasis en eso último. Pero la pregunta cae de madura. Si la protesta es legítima, ¿por qué ocurre todo lo que ha ocurrido en los protestos, protestas de conflictividad socioambiental. Pero, y el derecho también da una respuesta, quienes son autores de los desmanes, de los actos violentos, estos delitos, o por estos delitos, deben ser sancionados, sin reprimir indiscriminadamente, a todos los que participan en la protesta. No, la responsabilidad penal, está claro para quienes estamos aquí, es individual y la participación en actos o manifestación de protesta constituyen derecho. Y ahí vamos a poner sobre la balanza estos dos elementos, ¿no? la responsabilidad penal individual y la participación o el ejercicio de un derecho en medio de la protesta. Aun cuando las pretensiones, reivindicaciones o consignas pudieran resultar profundamente desagradables para otros sectores, como hemos visto en muchos de los comentarios, cuando se desarrolla un proceso de protesta social, y seguramente se va a encontrar, se va a ver, pero ahí tiene que haber una propuesta, una respuesta positiva del Estado para atender el conflicto antes de que se agudice, no cuando el conflicto ya está agudizado, porque se, se puede prestar a una eh, interpretación errónea cuando empieza a generarse violencia dentro del proceso de protesta. Hay un tema de regulación y eventual limitación del derecho fundamental a la protesta que, en opinión del Tribunal Constitucional, debe desarrollarse a través de una ley en sentido formal. Es decir, el Congreso de la República debería regular no la protesta, sino los límites que generan o que deberían desarrollarse dentro de la protesta. Este acto está reservado para el legislativo. ¿Y por qué razón? La sentencia 5-2013 del Tribunal Constitucional, así lo señala, cualquier regulación que importe una restricción en los derechos fundamentales debe ser a cabo o llevada a cabo a través de una norma general y no de fuentes de igual jerarquía. Entonces, sí es importante que el Tribunal Constitucional haya desarrollado una serie de conceptos, pero también el Congreso de la República tiene que desarrollar una serie de mecanismos, tiene que regular a efectos de ponerle claridad a este tema sobre la protesta social. Para finalizar, hay un documento sobre protesta y derechos humanos que, que, que se puede encontrar fácilmente, y esta señala solo lo que he remarcado. ¿no? La protesta social también forma parte, como ese derecho a la libre manifestación y a la protesta pacífica. Estos dos son elementos esenciales del funcionamiento y la existencia misma del sistema democrático. Puede haber protesta y puede haber democracia, pero la protesta puede fortalecer la democracia porque es un asunto crítico hacia el Estado. En este caso, el Estado peruano debe asegurar el disfrute de derechos de la libertad de expresión, de reunión, de asociación y todas las personas de autorización. Lo propio pasa con el tema de la protesta. Entonces, la protesta social es un derecho autónomo, tiene un contenido propio. La protesta social fortalece principios democráticos y requiere de una mayor protección, porque quienes protestan se ponen en riesgo a ser denunciados o a ser coactados o en infinidad de procesos judiciales también a ser reprimidos por el uso excesivo o desproporcionado de la fuerza pública. El Estado también se proyecta a controlar la protesta social eh, a través de un documento normativo, a través del de uso proporcional de la fuerza, a través de la denuncia, eh, y evitar en todo momento en que ésta se convierta en una suerte de estigmatización, porque la protesta no pretende anular la democracia o el ejercicio de la democracia sino pretende mejorarla, desarrollarla, pero cuando se estigmatiza la protesta, al único evento, en el único evento en el que nos encontramos, es en el evento en el que los derechos empiezan a ser limitados. Bueno, hasta ahí llego. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Helio Cruz. La verdad, eh, eh, seguramente el tema da para más eh, comentarios, algunos ítems que nos parecen muy novedosos, ¿no? respecto a su perspectiva que usted tiene como profesional en derechos respecto a la protesta. Eh, en este caso, para esta ponencia hemos invitado al doctor Antonio Arizaca, quien se desempeña como docente, en la Escuela Profesional de Derecho, seguramente él también tiene su punto de vista, tiene alguna apreciación muy particular que en este momento nos va a dar a conocer y que podría generar algún tema de conversación, tal vez de, de aclarar a, a algunos temas que han podido quedar tal vez este, eh, a alguna opinión o algún esclarecimiento. Doctor Anthony, muy buenas noches, le concedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor José Luis Ticona. Doctor Elio, muchísimas gracias. También agradecer a la, a la Unión de Postgrado en Derecho por, esto, por esta posibilidad de poder compartir eh, puntos de vista, apreciaciones y tal vez también algo de experiencia en, en estos temas. Doctor Elio, más allá de generar algún tipo de eh, discusión académica, la discusión siempre es buena y es saludable, me gustaría saber por qué, o, o conocer su punto de vista de por qué en el Perú estamos tan acostumbrados o tan mal acostumbrados a criminalizar las protestas y, y siempre llamarlas eh, los, las protestas, por ejemplo, de los inconformes o de los antisistemas, ¿no? Recordaba, por ejemplo, el caso del baguazo de hace 12 años atrás, más o menos. Y eh, hace último también hemos tenido ese tipo de, de, de casos, ¿no?, de donde lamentablemente el Estado ha, se ha convertido en un Estado en donde ha utilizado justamente a la policía como un órgano represivo, represor, que ha tenido, por cierto, consecuencias eh, negativas o, ne o consecuencias nefastas respecto a la consolidación de la democracia. ¿Cuál cree usted que sea la razón por la que todavía como sociedad no podemos entender de que el derecho a la protesta, en tanto... Se enmarque dentro de los márgenes democráticos, es justamente un derecho constitucional. Fíjese, ahí hay varias variables, ¿no? La primera de ellas está centrada en que la protesta social es un derecho. Eh, pero ese derecho tiene que ser reconocido por quienes administran el Estado. Si la policía no entiende el derecho a la protesta social, si el Ministerio Público no comprende la magnitud de la protesta social, si los ministerios no entienden la magnitud de la protesta social o lo, que, o lo que se está gestando, entonces obviamente vamos a tener una respuesta errónea. ¿Y por qué razón? La protesta social no es más que una situación resultado de una causa, ¿no? ¿Y cuáles son las causas? Estas serias contradicciones que hay en los territorios, ¿no? Como ocurre con Bagua. Cuando se da el evento de Bagua, exigen la derogatoria de instrumentos jurídicos, ¿no? de decretos supremos, por el tema de las concesiones por el tema de concesiones. Pero lo que ocurre en el Interín es una reiterada negación. ¿no? Eh, y ya que puso el ejemplo, el presidente dijo que esas personas eran de, de tercera clase, de segunda clase. Si así vamos a atender el proceso del conflicto, entonces, obviamente, el resultado va a tener los resultados violentos como hemos visto todos, ¿no? ¿no? atender en su debido momento, no explicar en su debido momento, no aplicar procedimientos como el tema de la consulta previa para que las comunidades se informen sobre los impactos que va a tener un determinado proyecto, entonces, sí, creo que el Estado puede hacer el esfuerzo en evitar los conflictos sociales. Pero eso, es, eso no es lo que vemos, ¿no? En el mapa se mostraba eh, que la Defensoría del Pueblo tiene más del 70% mapeado de conflictos socioambientales, ¿no? Si eso, eso no lo tenemos ahora, ¿no? No lo tenemos en este último mes. Es una reiterada situación de hace 15 años en los que va creciendo este número de conflictos socioambientales. ¿Cómo evitarlos? Hacer una especie de teoría anticonflictos, ¿no? Eh, cosa que la veo bien complicada, el conflicto va a permanecer en la medida que se vulneren derechos, en la medida que el Estado atienda en primer lugar al privado y luego ponga en segundo orden a las comunidades directamente afectadas. Entonces, aquí debe haber una modificación sustancial de la conducta de los operadores o de los funcionarios del gobierno, o de los funcionarios del Estado, de toda índole, no Congreso de la República, Poder Judicial, Poder este, Ejecutivo, órganos autónomos, gobiernos regionales, locales, etcétera. Tiene que haber un cambio en esa conducta para evitar en el futuro los conflictos. Los conflictos se han generado por una serie de actos administrativos que han ido en contra de la población. Los conflictos se han generado por una serie de políticas que desarrollan los presidentes sin la previa socialización. Y hoy mismo estamos ante un evento de conflictividad socioambiental. ¿no? Puno, Cusco, Apurímac, somos realidades con agendas peculiares, particulares, pero son realidades con conflictos de demanda socioambiental. ¿no? Entonces, frente a ese escenario, sí es necesario mirar muy fino por parte del Estado para empezar a comprender la magnitud del conflicto y que el conflicto no se salga de las manos, como ha ocurrido hasta el día de hoy. Algo más, tal vez, doctor Anthony. Sí, sí, doctor José Luis, muchísimas gracias también por el pase. Doctor Elio, plenamente de acuerdo con lo que usted indica, no, lamentablemente no estamos eh, todavía entendiendo como sociedad y como Estado, la importancia del diálogo y fundamentalmente la importancia del reconocimiento de derechos de comunidades que históricamente han sido olvidadas, dejadas de lado, ¿no? a las que no se les ha prestado la atención debida y que tampoco se han sentido incorporadas dentro del Estado. Y sobre esto también eh, en, en alguna oportunidad se conversaba ¿no? eh, a, a nivel académico y se decía qué papel entonces le corresponde a la Defensoría del Pueblo. Como ente, o como organismo constitucionalmente autónomo encargado, no solamente de defender los derechos de la población, sino también de mantener o de ayudar o de coadyuvar en el mantenimiento de un estado de paz, ¿no? Dentro de, un, de una sociedad y más en el caso del Perú. ¿Qué papel cree usted que está desempeñando la Defensoría del Pueblo? ¿Es un papel proactivo o es un papel más de, de carácter político o de agente político en estos últimos tiempos donde estamos viendo algunas intervenciones del actual defensor del pueblo. ¿Qué cree usted que podríamos hacer para que la defensoría pueda de alguna manera coadyuvar eh, efectivamente en reducir la incidencia de conflictos sociales que es muy alta en el Perú? Fíjese, el, el rol de la defensoría del pueblo es importante, ¿no? Al menos en Cusco. Eh, ellos han estado viajando a los territorios ¿no? para entrevistarse con quienes están en el mismo proceso del conflicto. Y, y claro, tienen información, como, el, como los que se presentó hace momento, en el que hay más de un 70% de conflictos ambientales y es un reporte de la Defensoría del Pueblo. Ha identificado conflictos latentes, conflictos activos, y aquí los conflictos que están pasivos, ¿no? que no están desarrollándose en este momento, pero en cualquier momento puede activarse. Dentro de ese marco, yo creo que el papel de la Defensoría del Pueblo tiene que ser de una mayor fortaleza. ¿no? Ahí el Estado sí debería invertir fondos para que haya un mayor número de personas atendiendo en este organismo autónomo, de tal manera que se abastezcan y atiendan la conflictividad a mayor escala. ¿no? Pero también ocurre lo otro. ¿De qué sirven todos los informes que hace la Defensoría del Pueblo cuando el Poder Ejecutivo no desarrolla políticas públicas para superarlas? ¿De qué sirve el informe de la Defensoría del Pueblo cuando el Poder Legislativo no atiende las demandas en materia de conflictividad socioambiental, comunal, linderos, etcétera, en el que se están entrampando hasta el día de hoy? ¿no? Hay comunidades nativas que hasta el día de hoy falta titular territorios, hay comunidades campesinas donde faltan titular territorios, y el poder ejecutivo, el poder legislativo no emite o no, no facilita para poder resolver estos mecanismos ¿no? de, de reconocimiento de derechos. Entonces, creo que yo creo yo que el, la Defensoría del Pueblo juega un papel importante, lo ha estado haciendo hasta el momento, y claro depende siempre en el periodo que toca el Defensor del Pueblo, porque también es es una elección, es una atribución propia del Congreso de la República. Entonces, va a jugar un papel importante en la medida que el defensor del pueblo defienda los derechos humanos, ¿no? Porque se trata de eso. Defienda los derechos humanos, defienda y ponga en relieve los derechos humanos y la Defensoría del Pueblo pueda tener mayores atribuciones. Pero principalmente tiene que ver con este tema de personal, ¿no? Siempre están muy limitados a poder asistir a todos los conflictos y vaya que en Cusco, en Puno en los conflictos se multiplican de manera rápida, ¿no? Y los conflictos tienen una naturaleza casi peculiar, porque el conflicto se genera en una comunidad, y ya si son cinco o seis comunidades, ya tienes distintos momentos del conflicto. Entonces, sí conviene este, ver con mucho énfasis este tema, y ojalá, pues, el Congreso de la República eh, revise, ¿no? Revise la, la información que está sacando la Defensoría del Pueblo, lo propio del Poder Ejecutivo, ¿no? Revisa la información de que está sacando la Defensoría del Pueblo para plantear políticas públicas que permitan eh, mejorar los canales de diálogo, reducir los esquemas de conflictividad socioambiental, pero principalmente, pues, eh, que en el Ejecutivo haya funcionarios que, que sepan entender eh, el, el conflicto, ¿no? La teoría del conflicto. Cuando no se comprende la teoría del conflicto, el Estado tal vez no ayude a resolver el conflicto, sino más bien a complejizarlo. Y en el hecho de complejizarlo puede decaer en una situación peor de la que se ha encontrado. Excelente, doctor Helio. Este, doctor Anthony, tal vez algo más. Sí, doctor José Luis, solamente para terminar ya es, eh, esta mi participación y nuevamente agradecerle al doctor Helio por su... Respuesta, yo, eh, al igual que, que el doctor Helio, considero de que necesitamos generar una especie de cambio de conciencia, eh, tal vez ya no tanto en las personas que tienen ya una especie de visión algo sesgada respecto al tema de los conflictos sociales, ¿no? Y ahí nos acababa justamente el doctor Helio los comentarios lamentablemente desatinados que tuvo un expresidente respecto al tema de las personas que vivían, por ejemplo, en Bagua, ¿no? los famosos ciudadanos de segunda clase. Eh, pienso que esto también parte desde la academia, debe partir desde la academia en el sentido de que se logre eh, concientizar a la población, a los jóvenes estudiantes, por ejemplo, no solamente de derecho, ¿no? sino de, de cualquier otra carrera, de que Existe en el Perú una diversidad de culturas, existe una diversidad de eh, pensamientos, una diversidad de idiosincrasias que debe de ayudarnos a entender justamente de que si bien es cierto hay lugares donde los conflictos son latentes, eh, eso se debe eh, fundamentalmente a una serie de carencias, no nos está, por cierto, promoviendo el tema del asistencialismo, lo que se está buscando es ponernos, como decimos normalmente, en los zapatos del otro, no ser empáticos y entender que así como hay personas, por ejemplo, que tienen la posibilidad de ir al colegio, que tienen la posibilidad, por ejemplo, de transportarse o de tener un vehículo eh, en el que puedan transportarse de su casa a su centro de trabajo, también hay personas que lamentablemente pues, sufren todavía aquellos efectos de la poca incorporación, como le mencionaba hace un momento al doctor Helio, y de sentirse también poco incorporados por parte del Estado en ese mismo Estado. No pienso que es un tema importante, da para mucho más, y de hecho debería de plantearse como un tema eh, recurrente ¿no? en las discusiones académicas. Yo le agradezco al doctor José Luis Ticona por la invitación, y también le agradezco al doctor Helio por, eh, por haber absuelto las dudas que, que tenía. Eh, espero que podamos en alguna oportunidad también nuevamente... Eh, encontrarnos a través de una salamit o a través incluso de una forma presencial. Muchísimas gracias doctor Helio por su participación y, y por, su, eh, por su respuesta y por su absolución de, a, a las dudas que tenía en, en, en este evento y también muchísimas gracias a usted doctor José Luis Doctor antonio más bien agradecidos a usted por su participación como siempre muy atinada, muy mesurada que creo que es importante. En esta casi parte final, yo quisiera, tal vez, eh, luego de haber escuchado ¿no? la ponencia, eh, formular lo siguiente. Si yo también me quedo ¿no? con, con el tema de que este eh, tema de las protestas, pues, un mal endémico que se está generando en el país. Doctor Helio, tal vez en, en su experiencia, algunos de estos casos ya han, ya han sido llevados a la Corte Interamericana. ¿O cuál es la perspectiva que tiene la Corte Interamericana? Porque el problema de la protesta no solamente es en el Perú, son en varios países de Latinoamérica, sobre todo. Tal vez eh, se tiene, tal vez, algún pronunciamiento ya de la Corte Interamericana. Fíjese. Eh, es importante señalar lo siguiente, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo en el ámbito de la protesta social, sino en el ámbito del derecho fundamental, ¿no? en el ámbito de los derechos convencionales, ha ido desarrollando una serie de conceptos. El material que leí al final es justamente del sistema internacional. ¿no? Es un documento que sacan ahí para que se hagan recomendaciones a los estados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido una serie de pedidos, una serie de llamados respecto de dirigentes, dirigentas, quienes han sido denunciados. Hace poquito, el caso Tía María, en Arequipa. El año pasado, el caso Espinar, para que se vea nuevamente este tema de cómo se está generando este proceso de estigmatización hacia personas que, ejerciendo el derecho a la protesta social, lo En Espinar, por ejemplo, han sido llevados la, la jurisdicción de investigación, de juicio ha sido llevado a ICA, ¿no? y Espinar pertenece a Cusco, y, ha sido llevado, y hasta el día de hoy se lleva en ICA el juicio contra dirigentes de Espinar. Ese caso, por el tema de competencia, está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la calificación y pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la Corte sí se ha pronunciado sobre diversos eventos, pero principalmente al que le daría peso es a contribuir en la doctrina, en la jurisprudencia sobre derechos convencionales, sobre derechos fundamentales, que deben respetar los estados. Los estados, como en el caso nuestro, el Perú, deben respetar los tratados, los convenios internacionales, no solamente de la protesta, sino antes de la protesta. Si la protesta es por un tema de concesión minera, por concesión petrolera, el Estado debería respetar la consulta previa antes de otorgar la concesión minera o la concesión minera, pues no ya que estamos en entre Puno se reduciría las situaciones de exposición hacia un tema de conflictividad socioambiental. Pero como el Estado no consulta y es más, el peruano, el diario oficial del peruano no llega hasta las comunidades para que las comunidades se informen entonces genera una serie de restricciones de derechos y eso genera conflicto, eso genera la, la protesta. En, en la medida que el Estado invierta recursos en, porque los derechos cuestan, este, eh, estimado, los, los derechos tienen un costo del Estado para la implementación de un determinado derecho, como el tema de la consulta previa, se tiene que invertir fondos ¿no? para que las comunidades puedan participar dentro de este proceso. Entonces el Estado se evita de hacer todo este todo este procedimiento y tiene como consecuencia un conflicto, como lo que ha pasado con el Aymarazo en Puno, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que se podían evitar siempre que el Estado actúe antes de previamente, ¿no? Pero si lo hace después de cuando ya saca esta concesión minera, entonces estamos ante un evento de latente conflicto que en cualquier momento puede desencadenarse. Y junto con el conflicto también se desencadena esta situación de, de, de desmanes, de violencia, ¿no? que como se ha expuesto, hay que distinguir la protesta de la violencia. No es lo mismo, no son cosas similares ni sinónimas, son diferentes. La violencia se sanciona individualmente a quien, a quien comete el delito, pero la protesta es un derecho amparado, es legítimo, por el Estado. Entonces, tenemos que, como Estado, empezar a desarrollar políticas públicas que permitan la mayor protección de los derechos constitucionales y los derechos convencionales a efectos de que nuestras comunidades, en el caso nuestro, puedan recibir toda la mejor información y les den la posibilidad de decidir. No, el Estado no puede decidir por las personas. El Estado tiene que esperar la decisión de las personas. Y eso podría ayudar a reducir... Yo creo que en gran medida los procesos de conflictividad socioambiental, que pues es demasiado amplio abordar cada proceso en específico, ¿no? Porque tiene sus propias peculiaridades cada uno de estos eventos. Es cierto, doctor Elio, en verdad nos ha dejado todavía con una premura en la mente porque los casos que usted anota, en verdad cada uno de ellos es muy particular, muy singular, y como decía el doctor Anthony Arizaca, creo que incluso merecen un análisis eh, ¿no? individual de cada uno de estos casos y seguramente eh, merecería mucha atención, sobre todo de los seguidores de, de este espacio, de enfoque jurídico. Eh, por ejemplo, Puno, está, bueno, ahora que nos enteramos a través de usted, está en la Corte Interamericana, ¿no? Tal vez, eh, por ejemplo, el tema de... ¿no? De la competencia que, que hacía referencia. Pero es un tema muy interesante que, que la Corte Interamericana podría pronunciarse. Excelente, doctor. Eh, sí, en doctor, esta parte, doctor, doctor, solo, solo breve y sí, base. el que está en la Comisión Interamericana es el caso de Espinar por el tema de competencia en ICA. Espinar pertenece al Departamento de Cusco. Solo, solo esa precisión. Excelente, sí, sí, doctor. Eh, eh, bueno, creo que el error ha sido... Eh, tal vez identificarme con la región Puno. Doctor Helio Cruz, eternamente agradecido, a nombre de las autoridades, docente, personal administrativo, estudiantes de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de, de Puno, quedamos eternamente agradecidos y reconocidos por haber sido partícipes eh, ¿no? de esta sesión, así como a todos los que participaron de este programa Enfoque Jurídico, esperando que el tema propuesto haya estado pues a la altura de la expectativa de los mismos. Muchísimas gracias por su tan amable participación, Dios mediante, nos volveremos a reencontrar en una próxima oportunidad. A cuidarse. Muy buena noche. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias.